Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Rodrigo y hoy estamos en un nuevo episodio de series de leyenda. En Jump to Dash siempre ha existido una admiración por aquellos jugadores que consiguen estar en el top 100, ahora a lo mejor ya no es algo tan importante, pero en su momento lo fue, y si hay un jugador que marcó algo dentro del top 100 y que lo hizo durante mucho tiempo, fue Michigan. Así es, chicos y chicas, hoy nos toca hablar de la historia de Michigun. Un jugador que a pesar de que jugaba en celular y de que no se pasaba a los niveles más difíciles, fue un jugador que marcó muchísimo dentro de la comunidad, no solamente por demostrar hasta dónde estaba el límite de estadísticas, porque eso fue Michigun una persona que demostraba hasta dónde se podía llegar y además de hacerlo en celular, pero también marcó mucho dentro de la comunidad misma y en YouTube. Así es que bueno, es una persona que sin duda teníamos que hablar en esta serie, porque es alguien muy icónico este video va a estar lleno de nostalgia, no se preocupen, como siempre y bueno, creo que no tengo nada más que decir chicos y chicas prepárense porque comenzamos Michigan comenzó a subir Geometry Dash a YouTube allá por mediados de 2014 se pasaba a niveles algo difíciles para el momento pero lo que llamaba la atención realmente es que lo hacía en celular, pero bueno, eso no es algo raro. Una persona que se pasa en niveles ya un poquito difíciles en celular siempre va a llamar la atención, porque obviamente estamos de acuerdo que jugar en celular es muchísimas veces más difícil que jugar en PC. Y bueno, de los primeros videos que subió a su canal estaban sus típicos niveles Temple, que son unos clásicos de Michigun, vamos. Son niveles eh, ligeramente complicados, con un poco de timing y con una decoración característica de Michigan. Eh, por mencionar algunos, tenemos el Templo de agua, de fuego, de sombra y de bosque. Que bueno, hay muchos niveles de esta serie, que es una serie hecha por Michigan y alguna que otra persona ha colaborado. Pero en general se consideran niveles únicamente de él. Y bueno, todos estos niveles son referencia a un juego que le gusta mucho Michigan, que es The Legend of Zelda. Y pues bueno... Como curiosidad y como algo que vamos a ver que va a ser muy importante después, en cada uno de estos niveles, cuando terminan, Michigun pone tres pinchos, haciendo una trifuerza, que es un... me parece que es un símbolo de, de Legend of Zelda. Vamos al grano. Cinco en tu equipo, cinco en el otro. Y seguro juegan mejor que tú. Sigues el plan. Controla sus habilidades. eso Pero lo que aquí es más importante es que es el número tres que a lo mejor muchos ya lo saben, pero este número marcaría algo muy importante dentro de Michigan en el futuro. Lo que parecía como algo simplemente como una referencia sería muy importante. Michigan continuaba subiendo los niveles de la época, de acuerdo, pero eso no fue lo que lo hizo conocido. Durante mucho tiempo, Michigan fue el top 1 de Geometry Dash, algo que a lo mejor suena como un logro menor ahora, pero en su momento Michigun era considerado como un dios, de acuerdo, o sea, quienes estuvieran en el top 1 era wow, daba mucho respeto. Y bueno, desde inicios de la 2.0 hasta abril de 2017 aproximadamente fue cuando Shaggy lo, lo quitó de ese top que ya había durado muchísimo tiempo ahí Michigun. Y bueno, fue un jugador que demostraba dónde estaba el límite para conseguir estrellas Porque cada vez que por ejemplo llegaba a 30.000, 40.000 estrellas El servidor mismo lo baneaba porque creían que era un hacker que se estaba poniendo estrellas Pero no, en realidad Michigun estaba consiguiendo esas nuevas estrellas Ya conforme pasaba el tiempo, Robtop mejoró el sistema del servidor Y ya afortunadamente solo pasó esta, estas únicas veces, ¿de acuerdo? Pero Michigun siempre fue la persona que marcó hasta dónde puede llegar una persona Si se invicia lo suficiente Y bueno... Aunque Michigan no era conocido por pasarse los niveles más difíciles, era obvio que se daba a conocer más que nada porque jugaba en celular, lo cual ya de por sí es un mérito. Obviamente sabemos que para niveles Hard Harder no es necesario una PC porque te lo puedes pasar perfectamente en celular, pero oye, eso no le quita el mérito de lo que él consiguió. Y pues bueno, aquí fue cuando Michigan comenzó a ganar relevancia y su nombre se comenzó a hacer famoso. Michigan completó algunos niveles Nine Circles en celular, por mencionar algunos tenemos a Figures, que es este que estamos viendo, que es el rosa, de Realistic, que es el amarillo, y niveles como Deep Chat Machine y Theory of Firepower, que obviamente para la época y para hacerlo en celular ya era mérito suficiente, ¿de acuerdo? Yo sé que estos niveles ya hoy en día se los pasa a cualquiera en celular, pero en ese momento... Como apenas se estaba eh, acostumbrada a utilizar el Wave, pues créanme que Michigan sí llamaba la atención por esto. Pero bueno, ya sabemos que no fue lo principal, no fue lo que lo hizo cero, hoy una leyenda, ¿de acuerdo? Poco a poco, entre que Michigan se posicionaba en el top 1 y entre que subía estos niveles a su canal, fue cuando ganó esa relevancia que ahora tiene, ¿de acuerdo? Porque su canal en YouTube es uno de los más grandes, aunque ya está inactivo, pero sin duda es uno de los más reconocidos. Si bien Michigan nunca fue reconocido por sus niveles en personal, de acuerdo a los que él creaba, fue aclamado por las partes que hizo en niveles como Bloodbath, Artificial Ascent y Atagarasu, que créanme que son muy icónicas de estos niveles, son eh, vamos, de las favoritas de muchos de aquí, estoy seguro de eso. Y bueno, Michigan siempre tuvo una manera particular de crear, de acuerdo, a él le gusta mucho utilizar los pinchos y tiene una decoración bastante personal de acuerdo o sea uno puede darse cuenta cuando es un nivel hecho por michigan porque es una decoración muy muy marcada de acuerdo no sabría cómo describirlo porque saben yo no soy un creador entonces no sabría cómo nombrar a todos esos objetos que utiliza pero por lo que se ve es que utiliza mucho los pinchos y eso le gusta muchísimo de acuerdo y lo que sí se marca mucho en el gameplay que hace michigan es que le gusta muchísimo el timing de acuerdo y las partes estrechas eso se ha notado muchísimas veces y pues bueno Michigan aquí fue cuando ganó incluso aún más relevancia Porque una persona que además de estar en el top 1 Creaba y relativamente bien Pues oye, eso siempre llama la atención, ¿no? No sé si alguien aquí recuerde esos directos de los youtubers grandes Como Souls o Guitar pasándose Bloodbath Pero la parte de Michigan en este nivel Siempre fue un punto de inflexión para saber si tendrías un buen intento o no Y es que Michigan siempre creaba partes con un timing tan exacto Que uff yo no he probado en lo personal las partes de Michigun en estos niveles, pero sí sé que son bastante complicadas, ¿de acuerdo? Y bueno, poco a poco Michigun marcaba entre sus niveles de la serie Temple y esta decoración que le gusta tanto los pinchos, entre el número 3 que siempre dejaba y entre utilizar tanto el mismo objeto, algo que lo marcaría para siempre. Y evidentemente chicos, no podía seguir este video si no hablo de lo más icónico de este jugador. Bueno, podríamos decir que Michigan tiene una ligera obsesión por los saltos de 3, ¿de acuerdo? Bueno, cada quien sus fetiches, pero bueno, llegó al punto de hacer un nivel de únicamente saltos de 3. Eh, bueno, es como ver en niveles de cualquier dificultad un tributo a Michigan que les vamos, un salto de 3, es como la marca de Michigan. Sí, la marca de Michigan, yo lo llamaría así. Y bueno, curiosidad, en mi video de Double Triple Trial, que es un nivel de únicamente saltos de 6 a velocidad por 4, Michigun me dejó un comentario, por si quieren ir a verlo. Como una curiosidad, para aquellos que no lo sabían, es que Michigun tenía la costumbre de que cualquier persona que subiera un nivel suyo a YouTube, pues él iba a ese video, le daba like, le comentaba y lo agregaba una lista de reproducción. La verdad, no sé si Michigun sigue haciendo esto. Yo entré a su canal y busqué esa lista, pero la verdad no pude llegar hasta el final para ver si lo sigue haciendo. Pero bueno, si ustedes en algún momento subieron un nivel de los que, o sea, que son personales de Michigun, vamos, que están subidos en su cuenta, lo suben a YouTube, pues en ese momento lo hacía. Como digo, no sé si lo sigue haciendo, pero es algo que me gusta mencionar, ¿de acuerdo? Y bueno, algo que sin duda fue muy icónico de Michigun, además de todo lo que ya mencionamos, es que junto a v Viprin y a Edsel, perdón... Organizaron el concurso de iconos de la comunidad. Ustedes recuerdan esto cuando fue cuando se acabó la 2.0, que llegó la 2.1. Pues vamos, o sea, esto fue un gran evento que organizaron estos tres señores. Y esto sin duda yo creo que es lo más importante que hizo Michigan para la comunidad. Obviamente dentro del juego, pues lo mejor que hizo fue llegar al top 1. Y a lo mejor la historia de Michigan parece un poco corta, pero es que pues no hay nada más que mencionar que él fue alguien que marcó el top 1 como nadie que marcó mucho en la comunidad y mucho en youtube por jugar en el celular, ¿de acuerdo? La historia de Michigan parece corta, pero sin duda, es de una leyenda Después de organizar este evento junto a Viprin y Edzer Michigan se retiró La verdad, no está bien claro por qué lo hizo simplemente podemos decir que ...hizo lo que quería hacer en este juego, marcó como quería marcar y pues simplemente se acabó. Suele pasar con muchas personas chicos, así es la vida. Y bueno, aunque la despedida de Michigun fue algo triste, hoy lo recordamos con mucha nostalgia. Al menos yo cada vez que veo uno de sus videos, cada vez que, no sé, veo un salto de tres es como... ...guau, Michigun, ¿de acuerdo? Y bueno, hasta aquí su historia, sin lugar a dudas es una historia muy breve... Lo cual me alegra porque hacer un video así cortito de vez en cuando está bien, <ríe> pero bueno, eh, algo que les tengo que comentar en este video chicos es que una disculpa por la calidad de todos los videos anteriores a este, pero bueno, como Michigan jugaba en celular y grababa con Everyplay, pues esta plataforma no te permite más de 480p, de acuerdo, a esa calidad es lo máximo que te da, lo sé porque yo he jugado, y bueno... Este, hasta aquí este video chicos Espero que les haya gustado, una disculpa por haberme tardado Pero tuve demasiadas cosas que hacer con la universidad Y bueno Mi meta es que para el próximo Vez pueda subir muchísimos más Videos de series de leyenda Espérenlos, no se impacienten Por favor, van a llegar eventualmente Lo van a hacer pero bueno, este es uno que tenía pendiente desde hace mucho y que ya quería sacar. Y al fin, aquí está. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido. Recuerden dar like y suscribirse. Si quieren más videos de series de leyenda, síganme en Twitter, RodrigoGio3.